Look at me, I know like them. Queremos ser distintos. You know nothing, Ya do the same. Escuchando Cypress Hit, das effects. Aunque con rap hispano fue con quien me cultivé crecí entre fango, entre pao, entre caos entregado a mis compadres y en el asfalto entrenado Me he drogao, he fumado y he rimao Los momentos que pasamos juntos no se cambian Son demasiados Ya tengo 20 y no he salido de mi isla Ojalá muera en mi casa, sea la misma En el Alisal, el barrio que me vio crecer Las calles y el parque que me hizo rapper El barrio que me quiere, el barrio que me entiende La zona de la gente que lucha y trabaja siempre Hoy vuelvo a enloquecer Es otro día más en Santander La ciudad donde el niño se hizo grande eh. más clásico que un impala, poniendo raps en lo alto de la escala más vida mala, me sudan los cojones los que metas en la sala ya estoy y pala, sueñas con el Valhalla y no te vale con las alas, que te hago Red Bull solo en mi bedroom, ya no hago freeze solo hits frescos, no me cuentes cuentos que yo ya me desco, necto de la mierda que hace el gesto más desfasado que Jordan Belfort flow autómata de Westworld, feeling like Tupac en el West Coast ¿ves bro? Si no lo eres, porque intentas serlo. Me follo a la base y tú te quedas en la friend zone. No tenemos cash, pero no sobra talento. Que lleguen los millones es solo cuestión de tiempo. Somos de la quinta, fin de los noventa. Se lleva en la sangre, no hay tregua. Mayoristas de frases, te enteras. Santander, sin pelos en la lengua Somos de la quinta, fin de los noventa, se lleva en la sangre no hay tregua, mayoristas de frases, enteras Maliano Santander, sin pelos en la lengua. Soy de extinto, pero me saco un cacho guapo si lo pide el Víctor, atiendo al hip hop, en mi consulta hay ritmos, y son benignos benitos, si queréis probar los pick flows de King Kong llevamos tiempo haciendo rap del bueno la lengua sin pelos, acuñando hipnos, yo en el pero no sigo estando invicto porque hago esto por mí, y soy mi público uh, y me exijo tanto que mi autoestima a veces se fractura he tirado a la basura rimas por críticas duras las que hacía mi conciencia pura como temas de hate grafos de okuda machacando en tu face como capela Sonido extinto, pero me saco un cacho guapo por mi bro Don Vito. Con la vista puesta en la cima desde el high school Escribo rimas en mi notebook como Kira lo mismo soy historia que la máscara de oxígeno en tu relación tóxica Traigo lógica en bandeja de plata tienes carta blanca para aplicar mis metáforas Veo de lejos las faldas al lobo, pero nunca faltan bobos oliéndolas Si es una pena, ¿pero qué le voy a hacer? Te pega demasiado mala mujer Mira a ver si me monto yo esa peli pa' follar Si las Barbies no me van, ¿para qué quiero ser Ken?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 Maleaño Santander, sin pelos en la lengua Con la cabeza fría desde siempre De ser un crío a ser un hombre Y mi nombre por encima, ¿entiendes? El tiempo pasa a pasos contundentes Y yo con hambre para seguir Cueste lo que cueste, no me complico Una vida tranquila como meta Lo veo cada vez más mito Y me molesta Que no vivo de rentas, que traigo letras como Half Nelson doy tema a tema Que pa' opinar hay que tener idea Se nos olvida, veo Y así nos va de hecho Medios como pienso pa' ganados Si piensas has perdido, Qué triste tío ya ves. En que nos hemos convertido De ser humanos a ser simios Por lo menos tengo claro mi sitio Entre destrezas y pereza lidio, yo tiene buena pinta la gente de mi quinta Escuchando rap en cinta, las cosas son distintas No son lo que aparentan, a mí eso no me renta Fumando más como caramelos de menta Sienta y escucha que la vida no está hecha para estar con excusas Escúchame y déjate llevar Eso hice yo y acabé en un bar De camarero, de resaca, sin beber de una petaca Rubo es mi aca, no metas la pata Somos de la quinta, fin de los noventa Se lleva en la sangre, no hay tregua Mayorista de frases tenteras Maliaño Santander, sin pelos en la lengua Somos de la quinta, fin de los noventa Se lleva en la sangre, no hay tregua mayoristas de frases, tenteras, ¿te maliaño Santander sin pelos en la lengua.